claustro virtual que tenemos en un grupo de Telegram. Empezamos varios compañeros a ver qué curso íbamos a dar el próximo año y empezamos a decir si podíamos utilizar alguno de los recursos. Eh, la principal colaboradora que ha llevado conmigo a cabo este este proyecto ha sido Geles, de aquí de, de IES y Fas, de Calpe, y ella ya había utilizado uno de los recursos educativos abiertos, los demás no, y yo también lo había utilizado ya. Entonces, partimos de un recurso educativo abierto que ya habíamos utilizado, pero el cambio que ha sido, ha sido doble. Por un lado, no solamente utilizar un recurso educativo abierto, como veréis ahora, hemos utilizado a lo largo de todo el, el año académico y eh, introducir a varios compañeros más para poder llevarlo a cabo en los distintos centros a la vez. ¿vale? Esto... Eh, ...ahí tenéis una primera diapositiva... ...siguiendo las órdenes de Miguel Ángel, decía que me presentara... ...tenemos ahí el, el perfil de Twitter, que es Virge Capi... ...luego soy de Geografía e Historia... ...y en Proyecto Día, pues primero lo conocí en la red... ...apliqué uno de los recursos, luego ya me hice creadora de recursos... ...y ahora participo un poquillo más en lo que es la aplicación... ...y la difusión de esos recursos educativos en el aula... Eh, ...principalmente utilizo dos metodologías en mis aulas... Y son el ABP y el FLIP, pero siempre que el recurso educativo abierto es el protagonista a lo largo de todo de toda mi experiencia. Utilizo muchísimas aplicaciones, tanto es así que un alumno mío me decía este curso, pero Virginia, ¿a ti te pagarán? ¿No? Porque claro, tú siempre estás diciendo tantas aplicaciones, te paga lo de las aplicaciones, Y digo no, hijo, no, no me paga nadie. Eh, a partir, cuando empiezo yo a trabajar? Pues desde el año 2013. De hecho, yo hace ya cuatro cursos académicos que no utilizo libro de texto y, y a lo largo de todo el curso lo único que utilizo son recursos educativos abiertos. El primer día que empiezo la clase le hago la presentación de cómo va ir todo el curso y cambiamos libro de texto, recurso educativo abierto. ya le doy el enlace de todos los recursos educativos abiertos de, del CEDEC, lo tienen en el, en el escritorio de su ordenador y saben que ese es su libro de texto, ¿de acuerdo? Y eh, yo el otro día decía que cuando vamos a, a comenzar a aplicar un recurso educativo abierto lo principal es ver nuestro contexto, nuestro contexto para ver si nos facilitan o al contrario nos lo impiden. Eh, la dirección de mi centro es Adela Camacho, que muchos de vosotros la conocéis. ...y eh, una dirección muy implicada en el cambio metodológico, en la aplicación de metodologías activas. Y el departamento, eh, hay de todo, pero es un departamento proclive al cambio, lógicamente no es trabajar por proyectos a lo largo de todo el curso... ...pero sí que se ha hecho en cada departamento un proyecto y además ese, ese proyecto ha sido eh, promovido por la, por la dirección... De hecho, este curso que viene ya hemos estado hablando, Adela y yo, para mmm, trabajar por proyecto en primero y en segundo, a, al profesor que le toque, digamos, más o menos va a ser un poquillo, casi medio impuesto para empezar a trabajar por proyecto, Porque queremos empezar por proyectos desde primero y no empezar desde primero de bachillerato, como he empezado yo este curso. Y el instituto es el Instituto Las Lagunas, en Mijas, en Fuengirola. ¿En qué curso hemos aplicado este proyecto Intercentro? Lo hemos aplicado en primero de bachillerato. Yo tenía dos cursos de primero de bachillerato, eh, GELES tenía un curso de primero de bachillerato, otros compañeros lo aplicaron en cuarto de la ESO, porque ya sabéis que el temario es prácticamente igual, el la historia del mundo contemporáneo de bachillerato y el de cuarto de la ESO. Entonces, lo pudimos aplicar no solamente en primero de bachillerato, sino también en cuarto de la ESO. Yo con dos cursos y ellos con un curso cada uno. Eh, ¿Qué características tenía este alumnado? Pues este alumnado nunca, nunca había trabajado por proyecto. De hecho, yo creo que el primer día que llegué a clase, dijeron, "Estás se ha bajado de la luna ahora, está como la chota, esta no", me miraban así, me decían, ¿pero qué dices? ¿pero qué hacemos? Estas palabras que dices, ¿qué diario de aprendizaje? ¿Qué es REA? ¿Qué es tal? Y poco a poco fueron entrando y al final todos han valorado muy bien eh, la utilización tanto de los recursos educativos abiertos como el trabajar por proyecto. Y al principio eran muy reacios porque el, ellos querían que yo llegara y e hiciera lo que estoy haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Pusiera mi PowerPoint y empezara a, a explicar con ese PowerPoint y eso no se ha dado nunca. Entonces, ellos estaban así como diciendo, pero tú por qué no explicas como todo el mundo, eh, ¿Qué REA hemos aplicado? Hemos aplicado, como veis ahí, a lo largo de, todo, de los tres trimestres. En el primer trimestre nos ocupó todo el primer trimestre un recurso educativo abierto que es Somos la Revolución, con ese de Somos la Revolución el que ya había aplicado mi compañera Geles en el aula y yo también lo había aplicado. Y ese lo hicimos eh, cuatro centros. En este DREA Somos la Revolución, el producto final es que los alumnos, una vez que han ido viendo todas las revoluciones políticas e industriales, la empezando con la americana, la francesa, la revolución industrial, la, eh, Napoleón, bueno, todo, tenían que crear su propia revolución. Es decir, que ellos vieran qué no había eh, eh, que había en el mundo y qué no les satisfacía, y hacer un manifiesto y llevar a cabo una, una revolución. Hicieron unas revoluciones muy buenas, una de, del micromachismo, otra de de la pobreza, pero sobre todo una que era cambiar el centro. ¿Qué había en el centro que no me gustaba y cómo lo puedo cambiar? Lo hicieron además con unas marionetas, quedó muy bien, estuvieron hablando con la directora, fueron allí, la directora le dijo, vale, pues a ver qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia, cómo podemos cambiarlo, o sea que fue muy, muy fructífero. Ese a lo largo del primer trimestre, ya he dicho, con cuatro profesores diferentes. Este otro segundo trimestre lo hicimos solamente eh, tres, cuatro Sí, en el primero pues, éramos cinco y en el segundo cuatro. Y estos son, digamos, los que más les han gustado a los chicos. Era la guerra que cambió al mundo y la guerra una y otra vez. En la guerra que cambió el mundo lo que trabajábamos era la primera guerra mundial y en la guerra una y otra vez, primera guerra eh, segunda guerra mundial eh, en España y en la actualidad. Eh, la guerra que cambió el mundo es la actividad que más le gustó porque una, eh, una de las actividades era eh, escribir cartas desde el frente y esas cartas desde el frente eh, se pusieron en el papel de personas que vivieron en aquella época y lo que hicimos fue crear grupos, creemos, creamos un Excel y emparejamos alumnos de mi clase con los alumnos del otro instituto. Entonces ellos re, eh, recibían una, una carta por correo, lo, la mandamos todo en un, en un paquete, meti, metimos todas las cartas ...y llega un día la, eh, el paquete, llego yo a mi clase con el paquete... ...lo pongo aquí, abro el paquete... ¡Ay, ay, ay, a ver ...y repartiendo ahí como si yo fuese el cartero, ¿vale? Ese día fue espectacular. Y luego en el otro que también le gustó mucho... ...era la, eh, la, el rey la guerra y una y otra vez... ...y ahí es donde yo quería incidir en que cuando usamos... ...un recurso educativo abierto no tiene que utilizarse en su totalidad... ...nosotros ahí solamente utilizamos la, la, el primer apartado... ...que era el de la Segunda Guerra Mundial... Luego, se, luego seguía con eh, la guerra civil y luego seguía con los conflictos actuales. Y nosotros solo utilizamos la página de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tuvieron que generar ahí? ¿Cuál era el reto? El reto era eh, ponerse en la piel de una persona y escribir tres entradas de diario poniéndose en la piel de él. No solamente los grandes personajes, como Hitler, como Mussolini, sino en el papel de una enfermera, de un hijo, de, eh, de un periodista, de cualquiera de ellos, ¿vale? Y en el tercer trimestre eh, trabajamos dos. El Mundo es un tablero para la, los conflictos del siglo XIX y siglo XX y eh, pintura virtualizada. En El Mundo es un tablero lo que tuvieron que hacer es un tablero, un juego de mesa para explicar algunos de, lo, de los conflictos de la Guerra Fría, de la globalización, de, de la URSS, de Estados Unidos, etcétera. Yo ahí le dejé libertad, eso es muy bueno, aunque el recurso educativo te diga que tiene que ser un proyecto con un tablero virtual, si hay un chico que dice, oye, pues yo lo puedo hacer, que tengo un tablero tal, se lo dais porque es cuando más se va a implicar. De hecho, es lo que valoraron mejor. Uno de los chicos eh, me dice, pero ¿podemos utilizar el Monopoly? Que, yo te, que a nosotros nos gusta mucho el Monopoly. Bueno, si sí, venga, utilizar el Monopoly. Y al final hicieron un Virgipoly, en mi honor. Virgipoli, pues ibo, fueron poniendo, cuando me lo veo allí, digo, pero bueno, y eso, bueno, pues un Virgipoli con toda su fichitas, todas las preguntas, tal. Hicieron cada uno sus, sus juegos y luego el último día estuvimos, íbamos rotando por los distintos grupos, íbamos jugando a todos y al final con esas preguntas lo fuimos aprendiendo. Hicieron también en el Genial y unos Roscos y unos Trivial y estuvo bastante bien. Y el último, que también les ha gustado mucho, lo dejé para el final, para que fuese todo lo que era el arte eh, durante todo el, el temario de historia del mundo contemporáneo. Es cuando es el, el último trimestre, que están más cansados, ese tenía menos aspectos tan teóricos, les gusta más, y también me sirve para que los chicos vean el arte, que luego eh, llegan a segundo de bachillerato y no saben absolutamente nada de arte. de acuerdo hicimos El producto final era elaborar un museo virtual donde tenían que grabar ...unos vídeos sobre uno de, de los cuadros que ellos hubiesen preferido... ...y al final hicieron una grabación en vídeo muy buena... ...con unos códigos QR... ...lo, lo pusimos en, el, en una exposición en el centro... ...y también quedó muy, muy, muy, muy bien... ...y ya veis, durante todo el curso... ...uno, dos, tres, cuatro y cinco recursos educativos abiertos... ...y hemos dado el temario desde el principio hasta el final recursos que han sido siempre con una de las compañeras con GELES y a lo largo de los otros recursos se han ido añadiendo profesores, tanto a nivel de bachillerato, de cuarto de la ESO, el recurso educativo en su totalidad, es decir, que cada uno lo adaptábamos a las características de nuestro entorno, con TIC, sin TIC, que han trabajado ABP, que no el diario de aprendizaje, uno era eh, orales, otro era en, en Google Drive, es decir, que cada profesor lo puede ir adaptando a su contexto. ¿Cómo hemos aplicado el REA? Pues el REA lo hemos aplicado de la siguiente manera. Como éramos varios centros, GELES creó un blog y en ese blog, como veis, hay una página para cada uno de los centros. En esa página de cada uno de los centros íbamos colgando todos un padle. ...y en ese panel lo que teníamos puesto era, eh, yo tenía los blogs de cada uno de los grupos... ...y en ese blog de cada uno de los grupos iban ellos colgando en el blog cada todas sus tareas... ...como un portfolio y, y cada uno de los centros y de los alumnos podían ver... ...y cómo lo están haciendo los compañeros del otro instituto, entonces más o menos iban viendo... ...y luego le presentábamos siempre el recurso, minutos, le presentábamos un recurso... ...para que vieran qué era lo que íbamos a trabajar, que era esto, a los chicos... Servía eso para introducir el, el, el proyecto a los chicos, ¿vale? ¿Dónde estoy dando yo? ¿Eh? ¿Dónde? Yo. Seguimos. ¿Por qué no va? Ahí tenemos los resultados que, que hemos obtenido y si pinchamos aquí me gustaría. cuánto tiempo tengo me queda diez minutos aquí tenemos el blog de una de, las, de, de los grupos vale el grupo de las cuatro mosqueteras si veis aquí tienen cada una de las etiquetas y en cada una de las etiquetas tienen cada uno de los recursos que hemos hecho. El mundo es un tablero, la guerra que cambió el mundo, la guerra no otra vez, pintura virtualizada y el mundo es un tablero. Le dije primero de bachillerato que pusieran también la, la de esta porque se supone que el año que viene, segundo de bachillerato, seguiremos trabajando y van a trabajar en ese mismo folio. Y van poniendo aquí cada una de las, cada una de las tareas. ¿Veis, no? Y ese es el, el, el blog que tienen ellos. Eh, luego, me gustaría que vierais ese vídeo y en ese vídeo se ve que el resultado final de todo lo que hicimos en este en ese proyecto en las lagunas y con todo el último de pintura visualizada era un, una presentación de los 10 principales en, en pintura y en pintores. Allí hicimos, porque unos quisieron hacerlo de pintoras y otros quisieron hacerlo de, de pintores. Entrevistas a pintoras y de otros grandes comisarios de exposiciones. Crearon una, una revista virtual. Era un proceso, primero empiezan a hacer las fichas de arte y luego ya la hicieron en inglés también, participó el departamento de inglés, participó el departamento de lengua en la entrevista, la hicieron en clase de lengua de esto Y luego ya pues graban el vídeo. Ahí está Dalí pintando a la mujer en la ventana. La chica de la perla y el quitasol de Goya. Hicieron los diarios de aprendizaje en este, como lo veis, se crearon sus propias libretillas. Ahí creo que se ha visto todo el proceso de lo que, de lo que hemos hecho y así no, no hablo tanto. Eh, y eh, la otra forma de difundirlo es esto que tenéis aquí. Hicimos una, una, una especie de feria de la historia donde todos los miembros de lo, de, de lo, de, del departamento presentaron los proyectos que hicieron a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Y entonces, cada departamento, cada profesor cogimos un, un rozo del hall del, del centro y lo pusimos. Esta es nuestra mesa donde nosotros pusimos todos los proyectos desde el principio. Veis aquí, estas son las cartas que se mandaron desde, desde el frente. Aquí lo que hay es un. Un diario del capitán del torpedero que torpedeó el Lusitania, que lo hizo el profesor de inglés porque estaba dando clases de alemán y dice, oye, ¿puedo hacerlo yo? Y así participo. Ah, ¿vale? Se dice, Oye, pues anda que no he aprendido haciendo el Digo, Pues ya sabes, aplícalo en tu clase, ¿vale? El, el siguiente, aquí tenemos los diarios, que era una chica que, que vivía cuando la bomba de Euroshima, una japonesilla contando cómo, cómo sucedió. Y esto que veis aquí son unas presentaciones que hicieron los niños porque ellos fueron los que tuvieron que explicar qué, qué es lo que hicieron. Cada uno de los proyectos, yo le encarga a cada uno de los niños que lo que hacían. Y iban bajando todos los compañeros de los distintos cursos con los alumnos, y iban acercándose a los stands y iban viendo qué es, lo que, qué es lo que habían hecho. Una especie de lo que hicimos en, en Almagro. Claro, porque ya esto no sirve. En ¿Qué nos ha aportado al REA todos nosotros? Pues como profesores ha sido una, una enorme satisfacción trabajar juntos, los alumnos cada vez han ido aceptando y al final han dicho que quieren continuar el año que viene trabajando así, los resultados académicos se han mantenido y en algunos casos se han, se han mejorado y el equipo directivo ha sido tanto lo que le ha gustado que de hecho el año que viene vamos a comenzar, a comenzar esos proyectos en primero y segundo de la ESO. Las dificultades que hemos encontrado, eso está sacado del cuestionario de Drive que yo le mando a cada uno de ellos en el diario de aprendizaje para que valoren la experiencia. Casi todos dicen, está ahí muy pequeño, pero hice una captura de pantalla, el problema de alguna aplicación al principio, que se quedan un poco bloqueada luego otra chica que no se acordaba del acontecimiento en una presentación, pero en general eh, son más problemas técnicos que los problemas de, de distinta metodología, que al principio es lo que más le, le agobiaba. ¿Y por qué hemos utilizado los recursos educativos para ese, esa red de centro, para crear ese, ese proyecto de centro, de intercentro? Pues como dijimos el otro día, bueno, espera, que aquí hay una foto que no sé si veis, que está Miguel Ángel y Cristina allí con superpoderes, ¿lo veis? Vale, pues entonces los recursos educativos abiertos los hemos utilizado, ¿por qué? Pues porque son accesibles, no teníamos que decir al chico, oye, cómprate este libro, vamos a depender de una, de una papelería que si te lo trae, que no te lo trae, están directamente en la red, lo pueden ellos utilizar. Adaptable, ya habéis visto que nosotros a primero de bachillerato, a cuarto de la ESO, yo lo hago con TIC, sin TIC, cojo una tarea, cojo otra, eh, gratuito, ya lo hemos dicho, innovador y curriculares, porque hemos conseguido dar todo el currículo de una forma innovadora que los chicos han valorado mucho y… Lo principal, vamos a trabajar esa competencia digital que muchas veces está tan olvidada y vamos a hacer unas aulas abiertas donde lo que trabajamos lo difundimos, no solamente en nuestro centro, con nuestra Feria de la Historia, sino a través de las redes y a través de la publicación de experiencia que siempre eh, nos hace Miguel Ángel en la página de, del CDEU. Y eso, en cuanto a los, a, al profesorado, que nos hemos sentido muy acompañados a la hora de ir trabajando juntos por las noches, casi que cada dos días, él y yo hablábamos, bueno, ¿tú por dónde vas? Yo voy por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, que va tú misma vas a la clase más motivado que cuando lo hacías sola. Y aquí podéis ver una de, la, de, la, de las actividades que eran las cartas desde el frente para ver cómo inter, interactuaron los distintos alumnos. Eh, el alumno de le manda la, le manda la nos mandó la carta, con eso que abrimos el paquete que conté, y ellos en Twitter le contesta y dice «Querido Wilfred, estoy tan contenta de recibir esta carta, te he hecho tanto de menos, tengo algunas noticias que van a cambiar nuestras vidas». Porque era su marido y ella le dice que iban a tener un niño, por eso le dice que iban a cambiar sus vidas. Esta carta la hicieron en inglés porque… Eh, ...participaron el profesorado de inglés, profesorado de lengua, etcétera... Y, ...y ellos estaban deseando por pues, recibir la carta... ...ahora se han perdido las cartas, que no tardan mucho, que no sé qué... ...bueno, fue un espectáculo... ...y por último, esto lo he puesto... Porque este curso al final me pone lo siguiente, el último día de clase que me quedé muy Dice, ha sido una gran inspiración para todo un instituto, así que espero que te sientas tan orgullosa como nosotros lo estamos de ti. Disfruta del verano, tal. Y eso lo dice la que era la delegada del curso, que tenía que dar la cara cuando al principio... ...fue una pequeña rebelión en la clase... ...pero tú por qué no das clases... ...eso no es explicar... ...por qué tenemos que hacer esto... ...pero tú explica ahí con el PowerPoint... ...pero hay que ver que no sé qué... ...hay muchas tareas... ...y al final todos reconocieron... ...que sí, que es verdad... ...cuando vieron esa mesa llena... ...¿todo eso lo hemos hecho nosotros? ...pues todo eso lo, lo hemos hecho nosotros... ...¿vale? ...pues nada... ...y me quedan dos minutos para poner... ...no, no... ...vale, ya está... ...luego lo veis vosotros... ...que este vídeo es un vídeo... ...al final se convierte uno en readicto. Yo me digo, soy Virginia Capilla y soy readicta cuando me presento. ¿Por qué? Porque al final es a tantos reas, tantos reas, que terminas cogiendo una adicción tremenda y ya no lo puedes no puede dejar, ya no puedes volver a tu clase a dar un, con un libro de texto. El rea te convierte en readicta. Si queréis luego ya, lo veis en el, aquí, pincháis y veis un, un vídeo. Lo pongo... ...es para captar gente para nuestro proyecto Intercentro... ...porque esto es como la sexta, yo vengo aquí a captar. Dirigido a los de historia y a los de lengua... Pues muchas gracias, ¿eh? os esperamos.